Bendiga a todos nuestros amados hermanos, compañeros de ministerio, pastores, líderes y amigos de esta bendita obra de renovación para las naciones. Después de orar un tiempo al Señor, hemos buscado su presencia, su dirección. Y Para mí es un placer anunciarle a todos que este año el lema de nuestra misión será Puertas Abiertas 2022. Yo conozco tus obras, así aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, como lo establece Apocalipsis 3.8. ¿Sabía usted que hace más de 2.000 años la sinagoga judía había decidido perseguir a todos los cristianos y al excluirles de la membresía, ellos no tenían derechos civiles ni políticos en la comunidad judía? Y por el hecho de que ellos tampoco adoraban al, al, al emperador romano, sino a Jesucristo, se le convivieron los derechos civiles y económicos. Es decir, se le habían cerrado todas las puertas. Eso donde dejaba a los cristianos de Filadelfia. Sin lugar a dudas, no tenían una sociedad que los aceptara. Por eso Dios les dice a ellos, aunque las puertas están cerradas, yo les voy a abrir una puerta. La puerta no estaba cerrada porque yo la voy a abrir. Ellos no podían comprar, ellos no podían vender. Todo el tiempo estaban amenazados por las autoridades. y Estaban cansados en un momento, sentían que tenían pocas fuerzas. Y tal vez sentían que no podían dar un paso más. Y en ese momento es donde aparece Cristo con una palabra tremenda. Y le dice, yo sé que usted está cansado. Y que tiene pocas fuerzas, pero te voy a abrir una puerta que nadie te la puede cerrar. Y no sé si alguien en el 2021 se sintió como que estaba siempre en una lucha y como que ya no podía dar un paso más. Pues te tengo buenas noticias. El enemigo que creyó que te había cerrado todas las puertas, hoy es vencido. Porque el Señor ha decretado que este año 2022 será un año de buenas noticias y será un año de puertas abiertas. Dice la Biblia en Apocalipsis, se escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Escuche, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. La llave de David era un término muy específico para personas que venían de la cultura hebrea. Nosotros sabemos que David fue un gran rey de Jerusalén. David tenía un administrador que se llamaba el administrador de los reyes. Y a ese administrador de los reyes se le daba entonces una llave. Y esa llave se le colgaba en el cuello. Y ese hombre, ese administrador, según Isaías 22, 22, había uno de ellos que se llamaba Eliaquín. Y él le dijo, pondré la llave de la casa de David sobre tu hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Cualquier caja, en cualquier edificio de reino, en cualquier parte del complejo templo, en toda Jerusalén, no había nada que Eliaquín no podía abrir. ¿No le parece eso genial, apreciado hermano? Que no va a haber puertas que no podamos abrir. Se llama puertas abiertas. En cualquier escenario. En cualquier espacio donde Dios te permita entrar. Tendremos una llave sobre nuestro cuello. Y tendremos la autoridad para abrir las puertas. Que Dios nos ha dicho que abriremos. Por eso dice. he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. La cual nadie puede cerrar. Renovación para las naciones. Esta puerta nadie la cierra. La iglesia en Filadelfia tenía una puerta de, abierta delante de ellos. ¿De qué habla una puerta? Una puerta habla de oportunidades. Y aquí el contexto para esta iglesia era que venía la expansión del evangelio según 1 Corintios 16.9, 2 Corintios 22 Jesús les dice que él ha abierto una puerta. La puerta para la predicación mundial, para el avance mundial. Y en su historia Filadelfia tenía eso, un gran llamado evangelístico. La ciudad tenía la misión de espartir la cultura griega y su lenguaje hacia, hacia toda la región, pero ahora la iglesia de Cristo en Filadelfia iba a llevar por todas partes el reino de Dios porque se le había abierto una puerta para la expansión del evangelio. Jesús dice, se abrió la puerta y quiero decirte que Dios nos abre, no abre puertas por accidente, cuando él abre una puerta es porque ya sabe que podemos cumplir ese propósito y estoy seguro que en este año él ya sabe que renovación para las naciones va a entrar por la puerta que él ya abrió, la puerta de la evangelización mundial, la puerta de un alcance continental, la, la, la, la puerta de un alcance nacional allí donde usted se encuentra, la puerta de una bendición personal se va a abrir. Él abre y ninguno cierra y cierra, ninguno abre. Y luego dice, yo conozco tus obras. Yo sé que usted tiene poca fuerza. Has guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Recuerda que Jacob tenía poca fuerza y él sueña y ve una puerta en el cielo. Y dice que tuvo miedo y cuán terrible este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Puerta abierta, renovación para las naciones significa oportunidad ilimitada. Viene una oportunidad ilimitada mundial Nadie podrá limitar la expansión local, nacional, mundial De esta bendita obra de Dios Porque Pablo dijo Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz Aunque haya muchos adversarios No importa No importa Y quiero terminar con tres verdades relevantes de parte de Dios El santo, el verdadero, el fiel dice Yo abro y ninguno cierra Yo cierro y ninguno abre y aquí he puesto una puerta delante de ti, abierta que nadie puede cerrar. ¿Quién lo dijo? El santo, el santo Cordero, el verdadero Jesús, el que tiene la llave de David, el león de la tribu de Judá. ¿Y a qué personas le va a abrir esas puertas? Uno, gente que tenía poca fuerza, indicando, dependo totalmente de ti, Señor. Gente que ha guardado la palabra, que se ha sostenido en la palabra, que ha peleado por la palabra para eso, gente que ha estado bajo presiones sociales, presiones del infierno por muchos sectores, quiero decirte que Dios te abre hoy la puerta en el 2022. Dios te abre una puerta que significa, repito, posibilidades ilimitadas. El apóstol decía, oremos para que las puertas del ministerio se abran. Yo no sé si usted puede entender lo que yo estoy diciendo, pero yo sé, Pablo dijo, aun cuando el apóstol estaba en la cárcel, él dijo, la palabra de Dios no está en cadenas, aquí tengo la llave, la llave de David, la potestad que me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, renovación para las naciones, tiene una misión, este año poder de Dios fluirá del trono de Dios, para abrir puertas y traer personas hacia Dios, traer ciudades, traer pueblos, traer culturas nuevas, algo Dios va a hacer, ah, mire alguna vez nos podemos sentir pequeños e insignificantes como los creyentes de Filadelfia, pero quiero que sepas que eres más fuerte de lo que crees, él dice tú que tienes poca fuerza has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, la fidelidad para con Dios es más importante que el éxito, apreciados hermanos, los resultados dependen de Dios, lo único que tenemos que hacer es ser fieles y él abrirá las puertas. Algo importante, los verdaderos héroes rara vez se comportan y actúan como héroes. ¿Sabía eso? El heroísmo verdadero no se siente usualmente como heroico. Y yo tengo el privilegio como pastor de conocer a la gente durante momentos intensos y grandes luchas en su vida. Personas que están pasando por la lucha y se sienten a veces tan débiles y tan frustrados por lo que están pasando. Y eso pasa ahí a frente de mis ojos. Y Dios me muestra, este es un héroe para mí. Y no tiene idea qué tan bendecido me siento. Ellos se sienten débiles, pero son héroes en el reino de Dios. Porque hay una puerta abierta entre el cielo y ellos. La puerta, nadie la puede cerrar. Renovación para las naciones. Llegó nuestro momento. Aquí está el que abre la puerta. Y el que nadie puede cerrar. El que tiene la autoridad de mantener esta puerta abierta. Hoy no la abre. 2022, el tiempo oportuno, el tiempo cairótico. Entremos por las puertas, corramos por las puertas de grandes oportunidades que se van a abrir este año para nosotros, porque llegó nuestro momento. Dios les bendiga, Puertas Abiertas 2022.